violencia en el escenario, Luis Miguel le pegó a un sonidista. El cantante brindó un show en Panamá y se enojó con el asistente de sonido porque no se escuchaba bien. Luis Miguel está otra vez en el ojo de la tormenta. El cantante brindó un show en Panamá y protagonizó un violento episodio que impactó al público. En las redes sociales, se viralizaron los videos que muestran a Luis Mi muy enojado por las fallas del sonido en el recital. Por este motivo, golpeó al sonidista en pleno recital. Todo quedó grabado. El escándalo se produjo cuando estaba haciendo playback en su tema Decidete. Al finalizar el show y tras la actitud lamentable del artista, la respuesta de la gente se vio expresada en silbidos y abucheos. La columna de Luis Ventura, Luis Miguel, un negocio millonario como pocos.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 Luis Miguel, descontrolado en Buenos Aires, orgía, drogas y alcohol, Según contó Luis Ventura, al cantante se le fue la mano con los excesos y tuvo que ser reanimado. Más detalles en la nota. Luego de cuatro años, Luis Miguel regresó a Argentina y, para la alegría de sus fanáticos, dio un recital en Córdoba y dos en Buenos Aires. Sin embargo, varios de los presentes aseguraron que Luismi se mostró muy enojado en uno de los shows y hasta llegó a patear un parlante. El jueves, Luis Ventura contó en Involucrados que durante su estadía en el país, el cantante mexicano salió todos los días de fiesta con varios amigos. Según informó el periodista, en su última noche, el cantante tuvo que ser reanimado por su entorno luego de que se le fuera la mano con los excesos, que incluyeron drogas, sexo y alcohol. Empezó a tener taquicardia y problemas respiratorios. Él se tenía que ir el miércoles, pero se va hoy para equilibrarlo, reveló Ventura. Una señora que trabaja hace años con él, llamada Urbana, estaba desencajada. Lo conoce y lo vio mal, detalló. Además, Mariano Yudica contó que personal del Hotel Faena ingresó a la habitación y se encontró un escenario dantesco. Entraron a la habitación y estaba todo inundado y el mal. El jacuzzi estaba desbordado. Lo llevaron al baño para tratar de reanimarlo porque prácticamente estaba sin conocimiento, agregó Ventura. El periodista reveló que durante la noche del sábado, el cantante también vivió una situación similar. Todo comienza cuando desaparece su novia Molly. En esa madrugada aparece Karina Gelinek con una amiga, no sé si ella participó o no pero esa noche hubo multisexo. Karina me dice que se fue dos y media de la mañana sin verlo a Luis Miguel. A mí me dicen que nunca se la vio salir.